Hola, soy Cerecero del equipo Juventud, eh, juego en la División Oro de Guatepec, eh, delantero-pivote. Toma el control y vota por un servidor para hacer la portada del FIFA eh, 2016. Hola, fiferos, yo soy Cerecero y ya están listos los candidatos para la portada de FIFA 16. Esto es algo inédito para nosotros en nuestra zona, jamás se había votado... ...por un jugador portada de FIFA, esto creo que antecede eh, a lo que estaba pasando ahí con el Madden... ...ahí en los Estados Unidos, y ahora llega a América para México... ...y también los sudamericanos van a tener la oportunidad de votar. Pues bien, en México tenemos grandes candidatos del fútbol mexicano... ...para representarnos en la portada junto a la pulga Lionel Messi. Pues bien, tenemos grandes candidatos eh, de buen, está Ira Mier, está el Chuletita Orozco... ...ahí con su póker de goles en la final... Eh, también está Marquito Fabián. Marquito Fabián, eh, le mandamos un fuerte abrazo ahí con las QBabies. Espero que se le esté pasando de pocas tuercas allá en, en Chile. Eh, le mandamos un fuerte abrazo, abrazo, hermanito eh, Marquito. Está igual el Chaco Jiménez. Chaco Jiménez, ¿cómo habla? Habla muy chistoso el Chaco. Qué bueno que fue futbolista y no se dedicó a narrar. No lo hagas nunca en tu vida, ¿me escuchaste? Está Uguayala y por supuesto mi favorito, el candidato para llevarse esto. ¿A quién me estoy refiriendo? A ah, Moisés Muñoz. El héroe de Tlalpan, este tipo que con un gol que le metió la Cruz Azul y yo sé que duele, fue algo increíble, mágico. La Azteca vibró y renacieron las, los muertos ahí de la Azteca para ver ese gol eh, que fue sensacional y que a la postre le daría el título a la América en tanda de penales con un golazo de mi hermano Layundowski que espero que esté muy bien allá en Inglaterra. Saludos eh, Layun. Pues bien, es hora de elegir al candidato. Yo hice mi voto, tienen hasta el 5 de julio para elegirlo eh, En Sudamérica también están las votaciones eh, Por ahí está Sergio Agüero, está Rondón eh, eh, Cuadrado también está por allá eh, Hay una cartelera de jugadores internacionales muy importante Por el cual también pueden votar Aquí abajo voy a dejar las ligas para votar Muy atrás quedó la primera portada de FIFA con un mexicano eh, Que fue eh, Osvaldito Sánchez eh, de las Chivas en ese entonces Me acuerdo FIFA eh, 2004 si mal lo no recuerdo Después estuvo Mar Bravo, eh, también estuvo Memo Ochoa y pues han pasado una gran cantidad de jugadores eh, mexicanos. El Cuau también, también estuvo por ahí con la con toda la mochila ahí cargándola dentro de la portada. Eh, en esta ocasión me hubiera gustado ver a mí personalmente eh, a un Layundowski que está jugando muy bien, haciendo la premium Me hubiera gustado ver eh, a un Héctor Herrera, también el HH que está jugando terriblemente eh, allá en Portugal. Eh, se quedaron con la liga local, está bien, elijan a su favorito. Yo me voy por muy muñoz, te mando un fuerte abrazo. Voy si me estás viendo por acá. Yo soy Cerecero. Y recuerden los fiferos, tomando el control en FIFA 16, FIFA la vida.